Lucanas, capital mundial de la Vicuña, primer centenario. En el año 1911, el 16 de octubre, Lucanas, anteriormente llamado rucanas, que significa ramales o la mano con sus dedos en forma de ramas. Más adelante pasó a ser declarado distrito, mediante decreto ley 1426. Desde entonces, gozaría de beneficios a nivel de municipalidad, si a obras nos referimos. El distrito de Lucanas está ubicado al sur del departamento de Ayacucho, a 3.375 metros sobre el nivel del mar. Nos toma aproximadamente tres horas para llegar a la ciudad, en la ruta Nazca cusco Anteriormente nos tomaba entre 7 a 8 horas por la intransitable carretera, trocha carrozable, hoy asfaltada y una de las mejores a nivel nacional. Su clima es frío y seco durante todo el año y más aún lluvias entre los meses de diciembre hasta fines de abril. Encontramos en estos lares una vegetación formada por cactáceas, variados arbustos espinosos, así como también rústicos eucaliptos de los mencionados. Destacan el jantu y el uchuco, entre otros. Entre 5.000 a 6.000 habitantes poblan este distrito incluido anexos y centros poblados. Lucanas, barrios y anexos Los aillus que conforman el distrito de Lucanas Santa Rosa, más conocido como Pampa, Cuentan que este habría sido el lugar de vida para un ave Que con su canto llamaba la atención a pobladores que pasaban a pie o en Asémila San Martín, llamado anteriormente Pampa Callanca ...y el nuevo barrio Horizonte... ...hace décadas en este barrio... ...se realizaban los tradicionales despachos... ...de la mayoría de las fiestas que se celebraban... ...se dice que el de más extensión y población... ...sería el primero... ...Santa Rosa... ...así como sus barrios... ...los centros poblados... caseríos, anexos... ...que conforman Lucanas... ...también ofrecen sus bondades... ...costumbres que perduran... a visitar a los anexos del distrito de Lucanas, en lo cual iniciamos visitando al anexo de Amoca, Chayuaya, Santa Cruz, Jonta, Via Chapara, Jarapata y Actapa. Amoca Pueblo joven, muy cerca de Ñaupayacta, que significa pueblo antiguo. Chalhuaya. Anexo pujante y con su gente de gran talento, mantiene vivas sus costumbres. La guailía, baile típico, Chalhuaya ya es reconocido como comunidad del distrito. Santa Cruz de Pichigua. Era llamado hace muchos años Macho Cruz, ubicado siempre sobre un asiento minero, al pie del cerro Achaya. Jontac Otra de las comunidades reconocidas con todas las de la ley. Su población es dedicada mayormente al manejo y conservación de la vicuña, zona de mucho viento. Villa Chapara Para los guamanguinos, este lugar... ...eran de alojamiento... ...cuando realizaban labores como... ...compra de ganados y traslado de estos productos. Aztapa. Un pueblo dedicado exclusivamente a la crianza de ganados, vacunos y ovinos. Con un acompañante y muy fuerte que mantiene sus aguas es la laguna de Tucto. Jarapata. Jarapata habitan comuneros unidos también dedicados a la crianza de animales de esta zona alto andina. Cochapata. Este puente aún lleva su nombre San José de Iruro. Este colgante une a los anexos de Utec y Jochapata. Jochapata es conocido como Huamanillaxta, pues en esta parte de Lucanas habitan puras mujeres y ellas están protegidas por su poderoso cerro Chituya. Santiago de Vado ...reconocido como otra de las comunidades campesinas... ...cuenta actualmente con instituciones educativas... ...en los niveles de inicial, primaria y secundaria... ...visite y disfrute de sus costumbres... ...especialmente de la fiesta de la sequía... ...tributo al yacu o al agua. Galeras. Galeras. Varios años con reconocimiento mediante ley... Hoy en día lleva el mayor manejo y conservación de la mejor vicuña del mundo. Pedregal A una altura de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, zona donde usted puede apreciar cómo los comuneros se dedican a la crianza de alpacas. Estos animales es el sustento de vida Iliapata Iliapata muestra casi la misma similitud en su dedicación a Pedregal Iliapata <música> ...a 2.900 metros sobre el nivel del mar... ...poblador que se dedica a la agricultura... ...y una de las zonas o lugares más cálidos del distrito de Lucanas. Araquina. Lugar ideal para hacer el riquísimo chuño... ...papa procesada, naturalmente que con el frío inmenso... ...toma otro color y se convierte en un producto diferente y luego está apto para preparar exquisitos platos. Achaya, en este cerro, aún existen algunos restos arqueológicos que también necesariamente deben ser rescatados. Cada uno de estos con sus agentes municipales, presidentes o representantes para hacer respetar a su gente y en ocasiones ayuda para ellos. Antecedentes Poco a poco, a través del tiempo, Lucanas conocería el cambio, contando con su plaza de armas. Antes la vemos de esa manera, hoy así. <música> Donde su santo patrón, Apóstol Santiago, ilumina cada día a sus fieles y pobladores del distrito. Estructura matriz que fue construida a base de piedra tallada. Más adelante refaccionada y se ve mucho mejor. Este templo alberga además a otras adoradas y sagradas imágenes.